Hey, ¿también te escapas para verla? ¡Alucinante! Ella es la más genial, ¿verdad? Espero que tenga algunos dulces frescos Oye, no le digas a mis padres que estoy aquí <ríe> ¿Hola, extraño? ¿Qué pasa? ¿Yo? Oh, estoy calentándome en esta otra estación. Pero, para ser honesta, no es mucho mejor. Conozco un lugar mucho más cálido. ¿Quieres venir? ¿A qué viene su mirada? Es un atajo. ¿Promesa? Ah, esto es mucho mejor. Saludos a todos. ¡Hey, chica! Hola, Chara. Oye, Chara. ¿Alguien no se va a preocupar si estás fuera demasiado tiempo? No. Rey sabe que puedo manejarme a mí y a mis padres. Bueno, no están por aquí. No pueden quejarse si no lo saben. Toma asiento, compañero. ¿Cómodo? Apuesto que sí. Este es uno de los mejores lugares de comida del subsuelo. O al menos, es el mejor lugar en el que he estado. ¿Qué te abre el apetito? ¿Sí? Me apunto a eso. Grillby, mi buen hombre. Dos cestas de papas fritas, por favor. Así que, ¿qué te pareció mi chocolate secreto? <ríe> Relájate, hay mucho más de donde vino eso. De todos modos, es difícil comer muchos de esos dulces. Necesito acostumbrarme a ellos. Pero parece que no les impidió pasar un buen rato. Hombre, debes sentirte muy afortunado de tener una cita con un chico tan genial. Gracias, Grillby. ¿Quieres algo extra? Como tú quieras. Agitas el ketchup. La tapa se cae y todo el ketchup de la botella se vierte sobre la comida. Lo siento, aquí tienes. Comeré más tarde. Así que estoy segura de que tienes muchas preguntas sobre aquí abajo. Pero por un par de niños que están solos, vale la pena una respuesta ahora. En pocas palabras, hay algunos problemas en la casa de Waterfall. Mamá no nos dejaba ir porque, ya sabes, niños. Pero Rey estaba decidido a formar parte de la Guardia Real y vio una oportunidad. Tomó una semana de ida y vuelta, pero mamá finalmente cedió, ya no éramos solo niños, entonces, ella nos dejó mudarnos aquí para entrenar, con un ligero cambio de vestuario para los no solo niños. ¡Ah, cierto! Había algo más de lo que quería hablar. ¿Has oído hablar de las flores parlantes? Así que, ¿sabes de ellas? Acerca de Flowey, Asriel me ha dicho que una flor dorada lo ha estado siguiendo. Cuando no hay nadie, susurra cosas. Halagos, predicciones, promesas. He leído sobre vegetois pero flores parlantes, eso es nuevo. Ciertamente es sospechoso que aparezca un nuevo monstruo del que nadie sabe. Estate atento a ellos, por favor. Ha pasado un tiempo desde que fui capaz de hablar con alguien así. Muchas gracias. Voy a estar pagando esta cuenta en unos días. Tenga cuidado, buen señor. Hagamos esto de nuevo en algún momento, compañero. Chara viene aquí con bastante frecuencia, como todos los días. Ahora que lo pienso, ha estado viniendo aquí cada vez con más frecuencia últimamente Está jugando al poker contra otros piernas Parece un juego cerrado Parece un ring lleno Me gusta Chara, nos alimenta con hamburguesas debajo de la mesa Pero entonces, su hermano viene y los arrastra a casa